Hola a este nuevo vídeo de vacúnate, vacúnalos. Estamos en un momento muy particular viviendo esta situación de pandemia, pero cuando hemos grabado la inmensa mayoría de estos capítulos no estábamos en esta situación. Así que fijaros qué oportunidad tenemos de aprender ahora qué es una zoonosis. O sea, cómo pegan estos saltos, los microorganismos, los virus, las bacterias de un animal al hombre. Y para ello tenemos un experto en la materia, Fernando Fariñas, inmunólogo, nos va a contar cómo pasa esto. Adelante. Hola, seguro que alguna vez habéis oído hablar o habéis leído la palabra zoonosis. Y alguno de vosotros todavía no sabe qué es una zoonosis. La zoonosis se definen oficialmente como aquellas enfermedades infecciosas que son potencialmente transmisibles de los animales al hombre y viceversa. Bueno, si yo digo zoonosis, seguramente pues, todavía hay gente que dudará qué es una zoonosis. Pero si os digo que en la calle las zoonosis están muy presentes y que si vais andando por cualquier calle veis en alguna pared en un edificio letreros como este, gripe aviar o ébola, o incluso habéis oído hablar en los noticiarios, eh, en los periódicos habéis leído algunos brotes que han habido y han acontecido, como el famoso brote que hubo en las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016, con el virus del Zika. Ese virus que producía alteraciones en los niños nacidos de madres gestantes con, con esa infección que le generaba esa eh, dismorfología, esa alteración morfológica craneal, ¿no? esa microcefalia que le dicen. Todas estas son enfermedades zoonóticas, son zoonosis. Incluso cuando vamos al ginecólogo, eh, cuando cualquiera de vosotras que estáis embarazadas asistís al ginecólogo, hay una palabra que eh, todos tenemos integrada y que conocemos bastante bien, y es Toxoplasmosis. La Toxoplasmosis, todo el mundo, casi todo el mundo sabe que es una infección que puede ser transmitida de algún animal, fundamentalmente los gatos, a los seres humanos. Y es cierto, es una zoonosis. Así que existen un montón de enfermedades que seguramente escuchamos todos los días y que son zoonosis, son de origen animal. ¿Cuántas? Fernando, ¿cuántas son zoonosis? Porque hay tantas que a lo mejor nadie los ha contado. Pues sí, sí, sí. Un, un día una investigadora de la Universidad de Edimburgo, en el año ya 2000-2001, se levantó y como no tenía nada mejor que hacer, dijo, voy a contar cuántos agentes infecciosos son capaces de producir enfermedad en los humanos. Y contó 1.415. Es decir, hay 1.415 microbios que pueden producir enfermedades en los humanos. De estos 1.415, alrededor del 62% son de origen animal, es decir, son zoonosis. De hecho, cada año surgen alrededor también de cinco nuevas enfermedades, de las cuales tres son de origen animal, son zoonosis. Algunas enfermedades que conocemos muy bien y que no asociamos a los animales, tuvieron históricamente un origen animal. Por ejemplo, la conocida o tan conocida bacteria del estómago, ¿no? Esa bacteria que está asociada a las gastritis, a la úlcera gastrodernales, llamada Helicobacter pylori. Pues esa bacteria tiene un origen animal. Se supone, o se, o se sabe, mejor dicho, de que su origen está en una oveja. Igual que la tuberculosis en una cabra o el virus del HIV en un primate, en un chimpancé o en un mono verde. Así que existen muchas enfermedades infecciosas que conocemos y que tienen un origen animal, es decir, son zoonosis. Pero no solo los, los animales nos transmiten enfermedades a nosotros, también nosotros somos capaces de transmitir enfermedades a los animales. Por ejemplo, le podemos transmitir algunos parásitos. Por ejemplo, le podemos transmitir algunas bacterias resistentes a los antibióticos. O le podemos transmitir enfermedades clásicas, como por ejemplo la poliomielitis o la hepatitis B. Las zoonosis son muy frecuentes y, de hecho, históricamente tenemos grandes registros. Hay dos zoonosis que históricamente han sido espectaculares, fundamentalmente porque han matado a mucha gente, más que cualquier guerra. Una de ellas es la peste, la peste negra, la peste bubónica. La peste negra o la peste bubónica de la cual se han hecho libros, multitud de novelas, películas ¿eh? tan características, donde hemos visto bueno, esas imágenes tan horribles de personas con acceso en las ingles, con acceso en las axilas y con esas manos negras, con esos médicos que iban vestidos un poco como con una de pájaro, no con un pico de pájaro que con eso creían que, que podían prevenir el contagio. Esta peste bubónica es una zoonosis, es una zoonosis que es transmitida a través de la picadura de una pulga que está en una rata. Esa pulga es capaz de absorber a través de su picadura bacterias que son las que produce la peste negra o la peste bubónica y esa pulga es capaz de transmitir con su picadura también a los humanos esa enfermedad. La peste negra acabó en Europa en el siglo XIV con casi la mitad de la población de Europa y en algunos lugares como por ejemplo Florencia acabó con el 75% de la población. Así que fue muy importante, fue una zoonosis Probablemente la zoonosis más, importan más importante que ha existido. Y la segunda zoonosis más importante que ha existido ha sido la gripe de 1918, la mal llamada gripe española. Esa gripe acabó con entre 50 y 100 millones de personas. Es decir, acabó con muchas más personas que las víctimas que hubo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial juntas. El virus de la gripe de 1918 era una mezcla, un poco así, de... Un virus aviar, es decir, un virus de un de una ave silvestre con un virus porcino, un virus de un cerdo y un virus humano. Y esa mezcla que se hizo, o de esa mezcla, salió un virus con esa capacidad letal, que acabó, insisto, con casi 100 millones de personas. Fundamentalmente, gente joven. Así que las zoonosis son importantes y las conocemos muy bien. Por consiguiente y por lo tanto tenemos que tener una vigilancia extrema sobre ellas, porque están surgiendo constantemente. Y a mí me gusta siempre acabar, cuando hablo de zoonosis, con una frase mítica y célebre de Luis Pasteur, el padre de la microbiología moderna, que dijo que el microbio siempre, siempre, siempre va a tener la última palabra.